Estamos Sara Diamo y Fernanda Peset de la Universidad Politécnica de Valencia en representación del de grupo de trabajo Licita -Me asociado a la Cátedra de Transparencia y e Gestión de Datos de la Generalitat Valenciana. Hemos presentado Licitalío en el desafío Aporta. Licitalío es una herramienta, de momento es un prototipo que compara todos los contratos del sector público entre las diferentes comunidades autónomas. ¿De qué nos sirve todo esto? De encontrar los mejores licitadores con las condiciones óptimas y de posibles detecciones de, de un presunto fraude entre las administraciones. Analizamos toda la información contenida de datos abiertos y con ello realizamos ese el análisis para que pueda ser reutilizada por la administración, por el sector infomediario y sobre todo para que los ciudadanos estén 100% informados con información sencilla, clara y comprensible.